Muy bien, estamos de retorno, 21 horas con 42 minutos, lo habíamos señalado. Eh, vamos a referirnos a este tema del robo de mineral. Después de la explosión ocurrida en y recordemos la semana pasada, que ha generado que se empiece a investigar, se ha hecho operativo, también con efectivos militares, eh, se ha descubierto estos clanes que que están en este en este tema del juqueo, del robo de minerales. Y esto es una afectación, obviamente, también a la economía de nuestro país. Es que nosotros eh, tenemos como invitado hoy en los estudios a José Pimentel, presidente de Commonwealth para abordar estos y otros temas también eh, en estos minutos. ¿Cómo está? Bienvenido, señor Pimentel, es un gusto. Uh -huh. Un placer estar acá en Aria Si me permite, antes de empezar con la entrevista, tenemos su, una nota que hace referencia, por ejemplo, estas eh, intenciones que se buscan para trabajar, ya hacer normativas, ante lo ocurrido, se busca, pues, ese trabajo eh, conjunto para precisamente atacar este problema. Así lo vemos en este momento y al retornar, vamos con la entrevista. Luego que se viera que el robo de minerales en el país incrementa y con mayor agresión y violencia, el legislativo trabaja en una ley que penalice este hecho, ya que el actual Código del Sistema Penal no contempla esta figura. En este caso tiene que ver eh, procesos penales, eh, eh, tomando en cuenta que esta actividad no está incluida en el Código Penal actual, eh, no se titifica como un delito el juqueo del... En las minas, sin embargo, seguramente es un tema que para nosotros es una responsabilidad, lo vamos a asumir y en ese orden de cosas también eh, el Estado boliviano a través de las instancias, autoridades competentes, tiene que establecer eh, recogiendo este antecedente funesto que ha dejado uh, los acontecimientos en Guanón. Los jucos no solo sientan presencia en territorio guanuneño, sino que son un común denominador en otros yacimientos explotados por dependientes de la Corporación Minera de Bolivia, Comibol, como por integrantes del sistema cooperativista. El estaño es la carnada, por lo que estos personajes son atraídos al cerro Pozoconi, y se calcula que existe hasta medio centenar de agrupaciones delincuenciales que ingresan a las minas del sector de Cataricagua. ¿Pero qué quiere decir juku? Pues traduciendo del quechua al español, esto quiere decir traidor, término que aparece en la historia en la década de los 70. Si bien el robo del mineral aparece con la minería como tal, en 1969 los ladrones de mineral llegan a ser conocidos como jukus. Bueno, en realidad lo que se denomina jukus, particularmente es los ladrones de, de mineral, que esperan horarios vacíos en algún momento en interior mina para obviamente sustraer la, la carga que el trabajador minero asalariado eh, trabaja las 8 horas, se saca, se rompe el lomo. El factor que solventa esta actividad es el mercado negro del mineral, donde se paga inclusive un precio mayor al oficial. Hay comercializadoras e ingenios clandestinos que son parte de esta cadena, mediante la compra de concentrados, un punto en que se requiere la intervención del gobierno, que ya anunció medidas a través del Ministerio de Minería para poner contra las cuerdas al juqueo, que pulula en Guanuni y otras vetas del país. Y se está atentando sobre todo contra el Estado, porque la constitución política nos dice claramente, el mineral es de propiedad del pueblo boliviano y no es del minero que lo extrae, de la empresa que lo extrae. No. Delito que será sancionado por la vía penal a los responsables como a los cómplices y a quienes compran el producto que fue extraído de forma ilegal. Después pues de esta explicación, esas son las propuestas que surgen a raíz de, de este tema, pues nos decía eh, que la tercera parte de la producción de la, minería, de la minera guanoni se va para el juqueo, para esto que afecta. Y bueno, eso, eso es lo que habíamos escuchado de las declaraciones precisamente de José Pimentel, nuestro invitado. ¿Cuál es la afectación? ¿Cómo ustedes ven este tema? ¿Cómo se está afrontando? Sí, hay, efectivamente la, el juqueo es una... ...actividad que perjudica económicamente a la empresa minera Guanuni... ...a la Coinbol y a todo el país... ...y se produce en zonas ricas... ...son los trabajadores los que perforan, explotan... ...y en un periodo de descanso que los trabajadores dejan para... El, ...para que el pueblo se disipe de, de, mm. después de la explosión... ...entran los jucus a sacar lo más rico del mineral... ...entonces esta vieja, es una vieja actividad minera que lamentablemente ha ido creciendo un poco alentado por el alza del precio del estaño, pero también hay incentivados por comerciantes de minerales los que incitan a este robo. Les dan ropas de trabajo, les dan materiales para que trabajen y a veces disponen de las movilidades para que realicen esta actividad. Entonces se trata de hacer una actividad mucho más coordinada, Actualmente, la empresa minera Guanuni tiene una fracción del ejército, una compañía que está ya para hacer el resguardo exterior de la mina y 40 efectivos de la policía que deberían controlar el interior de la mina. Lamentablemente, esta fuerza es insuficiente, dada la dimensión del yacimiento. Por eso, estamos pensando en un plan mucho más amplio que abarque la carácter represivo con una fuerza mucho mayor, particularmente del ejército de la zona externa, pero también se deberían llevar a cabo medidas de carácter legal, como el que ha planteado el diputado Ramos, uh -huh. para que el robo del mineral, que es un recurso natural del pueblo boliviano, debería ser severamente sancionado. Los propios compañeros mineros han estado planteando una ley corta de estilo que se ha aprobado en el caso del contrabando. Porque son grupos delincuenciales que también están armados. ¿eh? Mire, tengo una consulta. Usted o dice, en el al momento, efectivos policiales, militares, pero la dimensión es grande de la, sí. de la, de la empresa minera Wanul. Eh, ¿Se requiere, en cuanto a las medidas represivas, me está diciendo, mayor cantidad de efectivos militares, militarizar la zona? Sí, eh, dado la complejidad de la explotación minera, porque son... ...kilómetros de, de socavones que existen allá... ...diseminados en diferentes niveles... ...en profundidad... ...tal vez lo más fácil sea controlar el área externa... ...donde hay una visibilidad clara de las pocas minas... Que, ...por las cuales se pueden ingresar... ...y sería el ejército que controle toda la, la zona externa... ¿no? ...evitar que los jucos entren al interior de la mina... Uh -huh. ...y por su parte la empresa y la policía deberían resguardar los principales accesos de la mina que son legales para la empresa, porque allá también, por allá también entran camuflados de trabajadores. Eso le iba a decir, es que son personas que evidentemente están están en el, en, en el entorno, en el medio, conocen, se maneja y tener pérdidas en este sentido, la afectación obviamente eh, se la cuantifica, ¿no? Sí, vamos a, estamos buscando un plan mucho más integral para el carácter de resguardo de la mina, pero también en el seno de la central Operadora boliviana, en este periodo de la negociación, se ha planteado el monopolio de la comercialización del estaño. Es decir, que los productores mineros que están claramente identificados solamente deberían entregar a las fundiciones de estaño. Esto permitiría solamente dos puntos de control de la calidad y el origen del mineral, que serían la fundición de Vinto, una empresa estatal, y la fundición Onza que es privada Actualmente, ¿qué es lo que ocurre? Si sí, sí, se plantea este monopolio que nos dice, ¿qué es lo que ocurre? ¿No existe esto? ¿Existe esa libertad? ¿Por eso esa vulnerabilidad? Sí, se eliminaría al sector comercializador, que es el que incentiva el juqueo mm -hmm. y sabe de diferentes maneras camuflar el mineral de Guanúni. Pero si tenemos dos puntos de control, gente que conoce el mineral de Guanuni identificaría claramente si ese mineral es robado o no de Guanuni. O si se insiste que tiene un propio yacimiento, la verificación de este hecho es mucho más fácil. ¿no? Hoy cuando son diversas las comercializadoras que negocian, es muy difícil controlarlo. ¿no? Sin duda alguna. Ahora, la actual eh, normativa no... No existe un delito tipificado, o sea, no sanciona el robo del mineral. Sí, específicamente, como eso no, hay unas leyes, disposiciones que hablan del daño al patrimonio nacional. Uh -huh. Entonces, se utiliza esta figura de daño al patrimonio nacional como si hubiera dañado un monumento, o una obra arquitectónica, etc. ¿no? Es, es así como ahora se lo plantea, como daño así, al patrimonio, no, sí, no es como una es afectación una... económica. No, entonces es muy débil, ¿no? Son sanciones de dos años que a veces se benefician del perdón judicial. Uh -huh. Por eso las, eh, la, el robo del juqueo estaba planteado en el frustrado código penal. Lamentablemente no se ha llevado a cabo y por eso creo que es necesario plantear eh, una ley específica para combatir el robo. Una ley corta como es sí, inmediata. Así es. Una ley corta inmediata. Se hablaba incluso, lo escuchábamos al ministro de gobierno, si más no me equivoco decir, 30 clanes, realmente están muy bien organizados, o sea, es, es eh, el negocio que se tiene. Sí, no, eh, como le digo, a veces la riqueza de la mina Guanú, ¿sí? las facilidades que a veces tienen, entrar en 200 metros uh -huh. a, abajo y bueno, eh, eh, y, y el aliento que le dan a las comercializadoras está. ...haciendo que sean cantidades de gente... ...que se estén dedicando al coqueo... ¿no? ...ya lo ha dicho la Federación de Mineros... ...esto no solamente es en Guanuni... ...tal vez es el caso paradigmático... ...pero en otras empresas... ...tanto privadas como estatales... ...también se produce el cuquero. Sin duda alguna... ...¿qué se necesita al margen de la normativa que me dice? Usted se ha reunido con los dirigentes... ...la situación es solo en Guanuni... ...¿cuál es la situación en sí de la minería?... Bueno, la, la minería en este momento es una actividad económica conansible, estamos favorecidos por precios de altos de casi todos los minerales, uh -huh. el plomo, el zinc, la plata, el estaño, eh, entonces esta es una actividad que va creciendo, uh -huh. pero a veces la actividad minera requiere de inversiones, particularmente en un periodo de altos riesgo como es la exploración, entonces el que requiere mineral prácticamente alienta para el juqueo, ¿no? y yacimientos que han sido explorados, que han sido preparados, como es el caso de la empresa Guanoni. Sin duda alguna. Ahora, ¿se va a tener reuniones? ¿Se analiza? ¿Están continúan las investigaciones? O sea, el caso de, de la explosión va por un lado. Así es. Pero este otro escenario que. Sí, que no, pone en estamos tema, ¿no? trabajando ya desde hace rato en un plan integral para combatir el fuqueo particularmente en la empresa minera Wanuni. Y esa, los resultados de este plan tal vez nos permitan avanzar en otros yacimientos como en el caso de Coquiri o de Porco. ¿no? ¿Qué va a suceder eh, en lo inmediato? Eh, bueno, este mes ya tiene que uh, implantarse este plan de represivo uh -huh. y esperamos que las negociaciones de la COP ...permitan acelerar la dictación de la ley corta contra la, el, el juqueo. ¿no? Aprovecho su presencia para referirme a la situación de la Corporación Minera de Bolivia... La, ...le decía hace, hace instantes, ¿no?, la situación de la minería en nuestro país. Eh, bueno, la Corporación Minera de Bolivia el año pasado ha tenido uh, utilidades bastante considerables... ...particularmente nuestra empresa minera Colquiri, Guanuni, Corocor... Uh -huh. Entonces, eh, esto está favorecido por una mejor administración, pero también por el alza de los precios de los minerales. Naturalmente que el despegue de la congo no solamente puede ser la extracción de los minerales, nuestro próximo paso es ir a la fundición, no solamente del estaño, sino los, los complejos de minerales que actualmente están siendo exportados en el país. Creo que esto requiere, como lo hemos señalado reiteradamente, uh -huh una reestructuración de la Corporación Minera de Bolivia que nos permita controlar toda la cadena productiva. ¿Esa reestructuración está muy lejos? Bueno, ya se ha aprobado en instancias gubernamentales, creo que se está esperando un momento, un momento político en la cual la clase trabajadora también se comprometa con una tener con, una conmigo potenciada. De hecho, se amerita, ¿no?, amerita, yo le decía, por toda la historia, por lo que ha significado la Comibol, por lo que se tiene que proyectar también eh, como un motor importante también que dinamiza la economía de nuestro país. Sí, lamentablemente todo el, el espectro burocrático con el cual está regido actualmente la Comibol hace que los proyectos mineros se retrasen, se prolonguen uh -huh. o finalmente no se tengan los resultados. Porque en la minería hay que aprovechar las épocas donde alza, hay un alza del costo de vida, las inversiones tienen que ser rápidas. No, eh, este año esperamos constituir dos nuevas empresas, pero estas dos empresas han surgido después de cuatro años de haber estado haciendo exploraciones y trabajos de implementación por lo pesado que es actualmente la Corporación Minera de Bolivia. Pero sí se podrían constituir estas dos empresas. Sí, lo vamos a hacer este año, pero sí hubiéramos tenido otro mecanismo de licitar, de contratar personal, etcétera, uh -huh. hubiera sido, ya lo hecho el año pasado. Muy bien, sin duda alguna. Yo quiero agradecerle su presencia, nos aclare el panorama en lo, en lo que se refiere al tema del juqueo, a esto que ha preocupado. Y de repente ahí nosotros, quienes de repente no conocemos, le decía, la situación y, y el Estado, siempre sí amerita que eh, se comience con normativas, ¿no? normativas son importantes que permitan le decía, ese mismo desarrollo también para la, potenciar la minería en Bolivia. Sí, así es eh, el neoliberalismo lo primero que hizo fue dictar la libre comercialización uh -huh. de los minerales eso forzó que en su momento entrara a funcionar Carachipampa se debilitara las fundiciones de estaño en Oruro y naturalmente esa lógica, esa cultura ha dejado todavía rastros en el modelo que actualmente estamos viviendo Quiero agradecerle Gracias, señor Pimentel, por habernos acompañado. Siempre bienvenido. Bien, lo agradecido soy yo.